Amigos, retornamos nuevamente por aquí, como ya le decía, en este su espacio enfocado. Ustedes saben que mi compadre, el doctor Aridio Mercado, quien es experto específicamente eh, con maestría en Derecho Electoral y demás, cada semana se ha empeñado en poder edificar a la audiencia de este su espacio enfocado, de manera muy especial en estos temas electorales, ya como vemos que avanza la política y demás aquí en República Dominicana. Mi compadre, nuevamente aquí con su audiencia que le espera, compadre. Saludos amable público televidente que están con nosotros en su programa enfocado a través de Canal 24 Santo Domingo TV y todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Eh, bueno, aquí estamos sí. una vez más, compa, para pues llevarle algunas informaciones a la población de la parte electoral y más ahora que pues el Tribunal Constitucional sí. ha anulado un artículo de lo que es la ley 33-18 que se está discutiendo eh, en la Junta Central Electoral y los partidos políticos para su posible reforma o convertir la, las dos leyes en un código electoral. Así es. Mi compadre, pero hay algo que llama la atención y aquí es que me gustaría que usted pudiera analizar a fondo esta situación. El Tribunal Constitucional evacuó una sentencia donde ya será posible en la pre-campaña política... En la precampaña electoral, los dirigentes políticos y aspirantes a posiciones poder hacer promociones, mi compadre ¿en qué consiste esto, por favor? bueno, la ley 3318, en su artículo 44, numeral 7 eh, pues tenía algunas eh, interdiciones que los, los partidos o los candidatos no podían hacer entonces el numeral 7 establecía que en la precampaña los candidatos no podían hacer promociones, es decir, publicidad, tanto en los medios televisivos como en las redes sociales, podían hacer entrevistas. Entonces, eh, una fundación que se llama Desarro Prensa y Desarrollo y el abogado Nanfi Rodríguez pues eh, interpusieron una acción directa de inconstitucionalidad okay. eh, ante el Tribunal Constitucional. Eh, solicitando la nulidad de ese artículo, entre otros artículos también el 43 de la misma ley. Y el tribunal, pues, eh, después de consulta, consultó a la Cámara de Diputados, al Senado de la República, al Ministerio Público, entonces, eh, estableció que ese artículo era contrario a la Constitución, porque vulneraba el derecho eh, a, a el derecho la razonabilidad y también eh, eh, también lo que es la, la, a, a la a la libre expresión del sí. pensamiento eh, pues entonces el tribunal eh, ha anulado ese artículo 44 del inciso 7, numeral 7 específicamente de la ley 33 18, esta ley que se estaba conociendo de hecho ya en las mesas electorales eh, que constituye lo que los partidos políticos y la Junta Central Electoral, se había abordado ese artículo y otro artículo para entonces eh, abolirlo en una, eh, en una nueva ley eh, o reforma a la ley 33 18 Y pues ya el tribunal lo declaró contrario a la constitución porque vulnera derecho, un derecho constitucional. Eh, entonces, bueno, pues ahora los candidatos pueden entonces, en su pre-campaña, sabe que la pre-campaña inicia el último domingo de julio del año preelectoral? entonces la Junta, de hecho, lo había reglamentado en el anteproyecto de ahora y limitándolo a 60 días solamente de la pre-campaña en los partidos políticos, pero tenía esa imposibilidad. Entre tanto, también la Fundación Prensa y Desarrollo pues solicitaron que declarara, declarara contra la Constitución eh, el artículo 43, eh, inciso 4, pero el tribunal en ese caso lo declaró inadmisible por la cosa juzgada, porque ya se esa, esa había ya sobre eso conocido. De hecho, esa misma posición tuvo la, la Cámara de Diputados, ...cuando se le consultó con el Tribunal Constitucional... ...como son leyes que vienen aprobadas... ¿no, sí. presidente, hace consulta... ...tanto al Senado de la República... ...como a la Cámara de Diputados... ...y al Ministerio Público... ...y bueno, el Senado... Eh, ...establecía que no se violaba... ...ningún derecho constitucional... ...en cuanto a ese artículo... ...el, el numeral 7... ...de, de la ley... ...33-18... ...y el, ...la Cámara de Diputados... En su informe, pues estableció que ya es, era, se declaraba inadmisible porque era una eh, ya algo juzgado. También esa misma opinión la tuvo el Ministerio Público, pero el Tribunal pues, validó, eh, no validó esas opiniones y creó su criterio de que era contrario a la Constitución. Eso es así, entonces ya ese artículo de por sí, en la nueva reforma, pues será entonces eliminado el párrafo o, o el numeral 7. También, eh, pues el numeral 6 no se abordó ahora, pero sí la Junta y los partidos políticos, que ese es casi similar. Ese es lo que establece es que las sanciones de cuando una persona pues, emite epíteto mediante las redes sociales eh, contra un candidato pudieran ser entonces. Sancionado en virtud de la ley de delito informático. Entonces, sí. la, eso se va a suprimir en el anteproyecto que tiene que tiene ahora. Eh, va, vendrán muchos cambios, como sí. decíamos estos días, en la ley 33-18. Y cada vez que nos encontramos que el Tribunal Constitucional, sí. pues, va entonces declarándose algunos artículos contrarios a la Constitución y otros que son que tienen eh, contrarios a otras leyes. Eso sí. es así. Mi compadre, entonces pudiéramos estar nosotros aquí a la puerta de que ya, como bien usted dice, cuando la Junta dé aperturada la precampaña, ya los aspirantes en este caso que supuestamente ellos establecen que están en desventaja frente a lo que son las aspiraciones del gobierno actual. Porque mientras dicen ellos, el gobierno está publicitándose cada día, los, pre, los precandidatos aspirantes presidenciales o a otras posiciones están en frente a esto. Entonces, luego de esta decisión del Tribunal Constitucional, ¿qué corresponde si de inmediato se empieza a ejecutar? Si la Junta debe apelar esto no, ¿qué ocurre a partir de ahora? No, no, y las decisiones del TC, Tribunal Constitucional, son últimas EGA son últimas instancias, no son apelables. O sea, son decisiones firmes. Ya la Junta lo que tiene es a y obviamente eh, aún con esta la ley 33.18 que es la ley vigente eh, la junta tiene que acatarla porque son eh, ya una sentencia que ya no, no tiene ninguna otro vía para recurrirla ni ni accionar porque el tribunal constitucional es la más en cuanto a esos temas eh, la, la última instancia donde se pudiera eh, no recurrir porque en el tribunal lo que hace es que se revisa sí. otras decisiones que toma otro tribunal puede ser se pueden revisar en el constitucional pero cuando esta es una acción directa de inconstitucionalidad es decir, ya el tribunal sobre ese artículo eh, pues lo declaró contrario a la constitución, pues entonces hay que anularlo y la Junta no puede aplicarlo, porque entonces será un desacato, la Junta no puede aplicarlo, aún con esta ley. Pero ya entonces, eh, en la nueva ley que se estrenaría antes de la precampaña, cuando se hiciera precampaña, pues ya los partidos, los, los candidatos no tiene ningún conveniente en colocar anuncios en los medios de comunicación, en las redes sociales, porque eh, eso se entendía que era una vulneración de derechos. O sea, es decir, que ahí pudiera haber igualdad de condiciones en los candidatos que, que pudiera ser el gobierno, que tiene más facilidad, pudiera haber algunos candidatos que son eh, ministros y tienen más facilidad eh, de, sin querer a veces, eh, poder... Eh, expresar las políticas públicas que están haciendo. Entonces, ¿qué es lo que el tribunal está buscando con eso? Que tu propuesta el pueblo la conozca. Es decir, si tú eres candidato a senador o a diputado o a la presidencia de la República, pues tú, tu programa de gobierno puede externarlo y expresarlo mediante un video o mediante una... Eh, eh, eh, propaganda o que tú puedas colocar en cualquier medio de comunicación y no tenga ninguna interdicción de la ley, que era una mordaza en cuanto a ese tema. Eso es así. Muy bien. Mi compadre, usted ha hablado de la nueva ley, el nuevo código que pudiera ocurrir. La pregunta para dejar, para hacer la pausa sería, ¿y hay tiempo para poder modificar esta pieza? Esa es una. La otra sería, mi compadre, para retornar y el tema del transfugismo, que hay que en ese sentido, lo vemos en un momento cuando retornemos luego de esta pausa.